Eh, bueno, hoy se recibió a la licenciada Mabel Padilla, la que trabaja arduamente con nuestros eh, conceptos que son en realidad los distintos artículos que tenemos en el, los derechos humanos, eh, un trabajo muy importante que ella viene realizando y justamente eh, da la coincidencia que estoy en la Comisión de Derechos Humanos, por lo cual me interioricé e hicimos un trabajo en conjunto en, los establec en algunos establecimientos educativos como dando el puntapié de poder conocer y eh, también este, de alguna manera desmenuzar lo que son los derechos humanos. Así que compartir esto como un trabajo en red en las distintas, en algunas de las escuelas, digamos, porque recién estamos comenzando, como será en la escuela provincia de Jujuy, que es en Alto Comedero, y la escuela 461, que también se encuentra en el mismo lugar. Yo represento la Organización Jóvenes Pro Derechos Humanos Internacional acá en Argentina y bueno, me invitaron de acá del Consejo para que le cuente de qué se trata la campaña de educación y he solicitado que declaren de interés este municipal todos los folletos y el material educativo de los 30 derechos humanos de la de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ayer fue la primera feria de derechos humanos en la Escuela 464 Provincia de Jujuy. Estuvimos con los estudiantes de todos los grados. La profesora Ada Bustamante es la directora y bueno, empezó a trabajar de hace un año ya con los derechos humanos, con el material educativo. La licenciada Mabel Aparicio del Instituto Seguro de Jujuy también y eh, Mirta Mamaní de la Escuela 461 que es eh, vicepresidenta Centenario de la Patria. Ahora en julio voy a Nueva York a, a la ONU a representar también a Argentina y vamos a mostrar todo el trabajo educativo que se hace para difundir los 30 derechos humanos, pero difundir los derechos, los deberes y las responsabilidades que también tenemos todos como ciudadanos. ¿no? Ahora con, el, con la capacitación hacia las instituciones vecinales eh, que bien quiero agradecer también la participación de ellos hoy brindando eh, el, el curso de RCP justamente para este, poder concientizar y poder más que nada tomar las medidas preventivas en algunas situaciones que se pudieran dar. Sabemos que no tan solo en el hogar sino también en la vía pública el, lo que hace al aparato este, cardiorespiratorio. Entonces, este, es poderles brindar una herramienta, ya que acá se trabajó con una ordenanza eh, que es la 6925, en eh, donde se adhiere a la ley 27159, justamente donde habla de poder utilizar el DEA para este, salvar vidas.